Era para entregar una notificación y para hablar algo sobre el caso de, de que nosotros como dolientes tenemos que estar conscientes de que nosotros lo que tenemos es que estar unidos, no desunidos. No puede haber alguien que siempre viva divulgando cosas que no son y tampoco podamos nosotros como familia permitir de que alguien le coja con los fiscales porque no podemos permitir que la justicia esté en contra de nosotros sino a favor de nosotros. Entonces nosotros no podemos permitir, de ninguna circunstancia, que ahí vengan gente a atacar a quien nosotros no atacamos porque estamos satisfechos con lo que han hecho hasta ahora. ¿Confía hasta el momento, Genaro, eh, en, el, en el Ministerio Público y en el, el trabajo que están realizando? Sí, porque ellos están haciendo su trabajo. Incluso ahora la cosa está mucho mejor que antes porque nos están notificando lo que ellos no antes no, no lo están notificando. Y le encuentro razón, porque había muchas cosas que salían de la fiscalía. Y estaban culpando a la fiscalía de que estaban infiltrando cosas a la calle. Cosas que nosotros ya sabemos y estamos seguros de dónde que vienen. Mira, ya el próximo 15, hay una de una medida y el 18, finalmente ya, ya la policía preliminar. ¿Qué esperan nosotros? Nosotros esperamos que ya la, los jueces ya cojan las la peticiones de, de, de la querella que hay puesta, de los de toda la información que hay, y de las revisiones sabemos que todo se queda como está.